Las últimas precipitaciones pluviales que se registraron en el departamento de Cochabamba ocasionaron afectaciones en cinco municipios del trópico cochabambino en los cuales producciones como el banano, cítricos, palmito y demás producciones fueron afectados por estas inclemencias del tiempo. Ha habido anegaciones en, el, en los alrededores o en cercanías de los diferentes ríos en algunos casos arroyos eh... Ha habido anegación en las plantaciones, pero es, esta, el agua que se ha acumulado en el sector ha bajado rápidamente. Por lo cual estamos esperando a ver la reacción de, la, de las plantaciones de banano, de eh, palmito, de maracuyá, entre otros. La unidad de riesgos de la gobernación espera informes de las alcaldías de estos cinco municipios para determinar la afectación de las producciones y qué acciones tomar en lo posterior. Y, eh, se están haciendo todavía las evaluaciones. Y, eh, lo que responde a las zonas tanto de Chinota, villatunari, Chimodé, Entre Ríos, Puerto Villarreal, que son aquellos que han tenido bastante agua, todavía hay presencia de, de mucha precipitación en la zona, eh, no han logrado todavía darnos un, una información contundente porque seguramente están como tema de evaluación y si todavía que hay crecidas, una vez que tengamos esos datos vamos a poder darles con mayor precisión, pues sabemos que están atendiendo ellos en el viernes. Capacidades sus posibilidades que tienen como Es por esta razón que la Administradora Boliviana de Carreteras recomienda tomar precaución a los conductores en la altura del kilómetro 160 en la zona del Sillar, ya que la lluvia provocó daños en la carretera.